bien, seguimos acá en De Mañana. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. En este momento, nosotros estamos con una representación cultural de San Francisco de Macorís. Y es que estamos con Leonardo Daco, que estaremos hablando con él sobre las costumbres eh, navideñas en nuestro pueblo, en nuestro país. Vamos a saludar y a, a darle los buenos días a Daco. Buenos días, qué bueno tenerte acá. Muy buenos días a todos ustedes, buenos claro. días a toda la audiencia. Gracias. De esta nuestra casa. Yo sí me sí. siento bien. Yo he Qué pasado bien. una mañana de disfrute aquí bueno. con todos <ríe> ustedes. Mira, eh, eh, aprovecharte. ¿Cómo identificas características propias de nuestra costumbre navideña eh, de los dominicanos? ¿Cuáles son esas características? Mira, eh, nosotros tenemos la mejor Navidad del mundo. Eh, ¿verdad? Ay sí, Pero sin nieve, porque... Que, a, a, no, no, no, no. Da uno le ha inculcado que... Pan, que la no, o sea, que, tiene que, nieve, que hay que tener nieve, que hay que tener cosas rojas y... Sí, la vaina y la... Pero no, no. Aquí nosotros tenemos la mejor Navidad, porque aquí la Navidad es compartir, y esa es la esencia de la Navidad, ese compartir que nosotros eh, lo, los hacemos, ¿verdad? Y ese compartir de, de, de, de cosas tan, tan pequeñas, pero que son tan significativas. Como tú compartir un té de jengibre, eso es maravilloso, un té de jengibre con una galletita, eso tiene un, un, un significado y un valor extraordinario. Y además la alegría, el dominicano es una es alegría total. Yo que he experimentado algunas navidades fuera eh, y yo la, le he añorado eh, estar sí. aquí, estar en el barrio, estar en las calles de mi país, escuchando cosas con los colores... ...que tenemos aquí, con, con los sonidos de la Navidad que tenemos aquí, con los olores de la Navidad. Entonces, pero es una, es una cuestión que lamentablemente eh, eh, eh, en estos días, y no por la pandemia, se nos ha ido un poco, vamos a decir, debilitando. Pero a pesar de todo, el, el dominicano cuando escucha eh, y cuando hace algo en esta época, lo hace con, un, con una grandeza y con un valor extraordinario. Por eso... Hay tantas cosas que pasan en estos días y se aprovechan mucha mucha Daco. mucha gente de, de, de estos días porque dominicano se transforma. Tú hablaste del jengibre, pero también se da, no sé si los asopados se hacen para esta fiesta de verdad. Los asopados, pero no otras ah, previo, previo, sino el sí. mismo 24. ¿Qué otras cosas tenemos como tradiciones que se hacen en los barrios que podamos recordar así? Se, se nos ha perdido el asalto. Eh, sí. Que ha pasado del asalto navideño al, al asalto delincuencial Pero el asalto es maravilloso Y aún eh, este año no hemos podido Pero sí. eh, eh, yo que y, y, y con mi compañero que hemos experimentado Salir con, con una tambora Con, con una guira eh, Hacer algunos asaltos navideños en, en, en, en lugares Y es es maravilloso Porque todos se integran Porque es que tiene un gran valor para el, para el dominicano Los aguinaldos Los aguinaldo claro cuando uno, uno canta un villancico y suena una guira, una tambora, eso es espectacular. Y además el, el valor espiritual de eso, la, la transformación que nos da eso. el la, llevar que, las comidas el, a los vecinos en la noche buena, pasar el plato, como sí. dicen, compartir. Daco, el lechón asado eh, tiene un significado muy especial en la República Dominicana. Eh, tú has dicho aquí que en, eh, has estado en otras naciones... Eh, del mundo en esta época no se ven los lechones, por ejemplo no, en Europa no, no, no, tú no ves un no, lechón no, en la no, esquina no, y, no, no, nada y de y eso de... no, no, y además un Oye, no, 24 de diciembre con, con una musiquita sonando y tú, no, no, o sea, so, no no, es se así, ve. no, el... no, so, todo tranquilito todo quizás viendo una televisión se come, pero no, no, no no como el dominicano, y quizás hay cosas que nosotros, para nosotros sería algo de lujo pero compartir en una mesa un lechoncito asado con una telera, un moro de guandule, que siempre que eso siempre está, sí, sí. la ensalada mixta, eso no, eso nunca está. Y una y unas frutitas ahí en un platito, eso, es, eso, eso no se compara con todo lo que uno puede tener en otras mesas. Y, a, y al otro día el calentado. No, no, no. no por el calentado que son yo estoy loco que llegue día de mañana ya y el sí. tubi en las mujeres el, que hoy el no calentado oh, sí. hoy es el día Ahí nacional la... del tubi también eso es otra cosa eh. el, el día nacional del tubi lo han sí. puesto aquí sí. en el país todas las mujeres ustedes las van a ver con tubi eh, en con la con calle Con tubi sí. conservando el pelo para luego desarmarlo ah, ah, ah. Eh, hablando de esto de la navidad y de lo que como nosotros las asumimos hay una realidad ¿Qué tú entiendes que puede, si, habr, si habrá cambios reales en el comportamiento nuestro, producto de la pandemia? Porque es un ingrediente nuevo. Sí. Eh, pero yo en lo particular creo que no va a haber ningún cambio. quizá algunos que otros que no van a participar este año y se van a quedar para no tener el tránsito o por conciencia. Pero no creo que se limite. No creo, no. Yo yo pienso que más esto va a fortalecer lo nuestro. Porque ahora nosotros deseamos ir a la calle. Ahora nosotros deseamos y valoramos o sea, qué valor tiene. Yo ver yo no, no he visto, el, el, el, el, la, la, la, lo dobló con la leña y la lata de jengibre. Y yo sí. eso lo he extrañado. Es verdad. Eso lo he extrañado. Y voy a extrañar yo salir, que yo hoy... Suelo salir a visitar a mis amigos en el barrio en el que yo nací, a sí. mis amigos de la infancia, a mi familia. Y hoy no lo voy a hacer. Entonces, eso para mí, eso refuerza el valor de que, que tiene la Navidad. Eh, eh, Domingo. Claro, lo refuerza. Yo espero que lo, bueno, la familia hoy, que, sí. que vamos a estar más juntos que nunca, ¿verdad, uh -huh. unidos, pues reforcemos esos valores nuestros. El significado que tiene de unión de compartir, de solidaridad, la Navidad dominicana, toda la belleza que hay, todo, todo, todo lo que tenemos en la música de, de nuestras navidades, todo lo que tenemos en la comida de nuestras navidades, en el compartir. Eh, yo espero que eso, hoy lo, lo, que lo espero no, que estoy confiado de que eso, hoy lo, bueno, los niños, los más jovencitos, van a tener esa oportunidad. De, y que quizá hoy se va a compartir. y se, Eso que nosotros añoramos, que quizá por, por el paso de los días se ha ido perdiendo, hoy yo sé que uh -huh. la familia lo va a compartir y lo va a compartir con los más jóvenes y eso es importante. ¿Vemos? Claro que en medio de esta situación uh -huh. nosotros reforcemos esos valores nuestros. Esas cosas que nos destacan, que no que nos distinguen. Mira, es importante, Daco, porque vemos que por un lado tú planteas las cosas que de alguna forma nos ha quitado, la situación que tenemos del COVID, por ejemplo, los tejibres, visitar los amigos, no se pueden visitar, eh, estar visitando altares, como decía el doctor ayer, en buen dominicano. Sí. Pero por otro lado está ese reforzamiento familiar, eh, que a veces lo dejábamos de lado, pero la situación nos obliga de alguna forma a estar con la familia, a darle esa prioridad y ese valor, eh, de estar con nuestra gente cercana, de que ellos son los que están ahí y, y, y en ese punto o en ese lugar es que debemos de hacerlo para cuidarnos, cuidar a los demás. Estar con nuestro círculo íntimo, que cuando ponemos de lado no es tan malo. Eh, eh, sí. de una, por un lado se debilita algo, pero por el otro se fortalece. Una de las cosas más importantes, que es ese, ese núcleo familiar. Sí, hoy, hoy, hoy, se fue, hoy como, como, como señalábamos, Hoy yo sé que se van a contar muchas historias. Estamos de los recuerdos. Eh, los padres, ¿verdad? Eh, compartiendo, sobre todo los más adultos, ¿verdad? Compartiendo esos momentos. Y hoy se va a recordar. Y yo sé que la próxima Navidad que vamos a tener, que ya la espero, yo siempre espero la Navidad, va a ser una Navidad eh, maravillosa, que va, vamos a... Que, crecida en, en, en, en valores. Porque los más jóvenes este año los más jóvenes, que era, comentábamos ahorita ayer, ya, que hay que hacer un trabajo con los más jóvenes, en todo, para nosotros poder transformar esta sociedad hay que trabajar, con hay que tener toda la fe en los más jóvenes, y mientras más jóvenes, más fe, porque son los que van a, a, a llegar más lejos que nosotros Daco, ¿no entiendes tú que la tecnología le ha robado parte de la magia a la Navidad? Es decir, que antes la gente es Luego de la cena se juntaban bueno, a hacer cuentos, a hacer chistes, a reírse. Y ahora normalmente tú ves que la familia se reúne y cena uno primero, el otro está en una esquina con un teléfono, aquel está allá con una tablet, el otro con una laptop. ¿No, eh, ¿no, ¿No crees tú que le has robado la tecnología? Sí, sí, de Parte hecho. de la magia de la Navidad. A, a nosotros la, la tecnología no, nos llegó así como muy de repente. Sí. Eh, y, y no se le ha dado muy buen uso. Se le ha dado un uso, que la tecnología es maravillosa, mira que hoy yo me voy a juntar con familiares que están del otro lado del mundo, pero lamentablemente se le ha dado un uso que cae más en, en ese uso eh, eh, de distracción, eh, donde hay muchas cosas banales que circulan y lamentablemente, bueno, ese como la, por la tecnología es maravillosa y eso que tú dices, que si sí nos han distraído, que si sí nos, nos, nos disuelven que si sí nos separan, vamos a vamos a reforzar eso hoy, vamos a transformar eso y vamos a hacer del a, a hacer mejor uso de la tecnología Bueno, agradecerte gracias, Leonardo Herrera Daco, como todos lo conocemos, muchísimas gracias a este gran gestor cultural, teatrista y además, pues eh, músico y una persona muy querida y reconocida acá en San Francisco de Macorís Gracias Daco por y estar feliz aquí Feliz Navidad, y feliz y toda tu familia y, y gracias. amigos. Gracias a todos.